Hola a todos, soy Felipe y les traigo un mini ejercicio compositivo. En realidad quería hacer algo rápido, simple, así que me senté, me puse a improvisar con la guitarra acústica, lo grabé con la cámara y esa improvisación la coloqué en Cubase, la fui escuchando, fui tocando con el controlador MIDI y eh, fui agregando voces. Les agregué un piano y un bajo y la dejé bastante simple, quedó tipo música incidental. Creo que casi toda la música que hago es incidental o sirve como incidental. Así que eso, la mezclé un poco y no le hice nada al video. En realidad, les voy a colocar el video donde estoy tocando guitarra y suena la mezcla que hice con Cubase. Eso es todo, ojalá lo hayan disfrutado eh, y vean enlaces que están en la pantalla ahora. Cuídense, que estén súper bien. Eh. Cuídense, que estén súper bien y nos vemos. Adiós.